Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo unas dobles parejas de diamante de ciervo mulo y muflón americano Y sin más preámbulo, comenzamos Ciervo mulo Nos encontramos en Silver Vamos a mirar en el horizonte con los prismáticos Vemos ahí un grupo de, de hembra de ciervo mulo Vamos a seguir buscando a ver si hubiera algún macho vamos a ver de momento Mira, ahí vemos otra hembra ahí vemos otra hembra escuchamos una llamada de advertencia a ver si hubiera algún macho y pudiéramos hacer algún lance de momento solo encontramos hembras seguimos mirando Mira, un macho, mira, un nivel 5, un nivel 5, un media Vamos a coger el 30-06 Y a ver si pudimos disparar entre la foresta Y disparamos Creo que sí si he impactado, no lo sé Ahora mandaremos a, a Perrete Vamos a decir que venga con nosotros Y cuando estemos más cerquita Mandaremos a Perrete a buscarla a buscar las huellas, sí, vemos con el GPS que ha sido batido, o sea, hemos acertado, vamos a decir al parrete que busque la... el rastro, venga, parrete, búscalo. Seguimos corriendo, la no lo encuentra, estaría un poquito lejos, vamos a decir que lo busco otra vez, aunque nos podemos guiar con nuestro GPS, el antiguo usanza prefiero utilizar el perro ya vemos el contorno fian allí vamos a dejar que el perrete llegue vamos a ver despacio y vamos a ver la puntuación que, no, que nos arroja espero que no que no sea un troll vamos a ver un diamante 319,40 con40 madre mía que cornaventa más bonita tiene la verdad no, no lo esperaba porque había visto las, las hembras y no no esperaba que hubiera un un diamante entre eses eses. Vamos a alojar a Perrete. Y si no vemos nada más con los prismáticos ahí en el fondo, continuamos. He escuchado una llamada de apareamiento de un cervo mulo. Vamos a ver si podemos localizarlo. Miramos, no encontramos nada. Vamos a seguir mirando. Hay muy huellas. Mira, qué cornamenta. Ahí vemos un, un medio un nivel 5 y detrás vemos un berrendo. Voy a intentar hacer un, un lance doble. Cojo el 30-06, 1 y 2 El berrendo ha caído y el cervo mulo creo que también. Vamos a, a mandar a Perreta a buscarlo. Y mientras tanto nos vamos a acercar. Vamos a recoger primero el, el berrendo creo que era pequeñito no, no tenía una, una cuerna muy, muy grande pero ahora lo veremos un bronce a no, un nivel 1 y vamos a, a localizar al ciervo que vaya de día qué cornamenta tenía vemos el impacto de sangre muy buen sangrado y ya lo vemos aquí y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja Un diamante 328,30 Madre mía, qué amplitud tiene de cuerna. Qué preciosidad de animal Vamos a, a disecarlo oh, es, es precioso Y perro la llama Estará esperando su, su recompensa Vamos a darle una galletita Que lo está haciendo muy bien Vemos ahí el, la presión cinegética, vamos a hacer una una caricia, que es un perro muy bueno. Y vamos a continuar cazando aquí en Silver, a ver qué nos, qué nos depara la jornada de caza. Muflón americano. Vamos a mirar con los prismáticos. Ahí vemos un, un macho, nivel 5 a disparar, ha caído batido y vamos a disparar a otro creo que he fallado pero venga, así, ahora sí le hemos dado ahora hemos dado era un, un nivel 2 o 3, un 3, 3, 4 3 bajito, no, no lo he visto bien y vamos a, a recoger a nuestro a nuestro nivel 5 tenía toda la pinta de ser diamante con los cuernos muy retorcidos Vamos a hacer perrete que venga detrás nuestro vemos aquí y un diamante 172,60, madre mía, fijaros cómo tiene los cuernos retorcidos para arriba, qué preciosidad de animal Vamos a disecarlo y vamos a, a buscar al otro que hemos disparado que le dimos en los cuatro traseros Vamos a decir a perrete que busque ¡Venga, busca el perrete! sale corriendo vamos a ver si encontramos la, la sangre creo que, que le di mal le di los cuartos traseros pero bueno a veces pasan estas cosas si sí, un, un impacto en zona no vital habrá caído abatido pero no nos va no nos va a dar mucha puntuación ya está retirado localizado vamos a elogiarlo ya vemos que sigue sangrando o sea que estará muy cerquita pero el disparo no, no ha sido bueno, puesto que le hemos dado por detrás. Y un disparo a los cuartos traseros nos va a penalizar. Vamos a ver. Sí, un, un nivel 3, pero nos va a dar un bronce porque le hemos, hemos disparado. Vamos, vamos a seguir mirando a ver si vemos algo al lado del lago, en la otra orilla. O aquí entra en la foresta. Y bueno, os voy a poner el mapa donde ha sido batido el el muflo en diamante y continuamos con, con la caza vamos a mirar por los prismáticos estamos en, en 12 batillos vemos allí otro nivel media cogemos nuestro 13-06 y disparamos ha sido batido, vamos a ver si podemos hacer otro lance nos salen corriendo Vaya, se me ha ido, se me ha ido ese, ese disparo, así ese disparo solo, porque quería llamar a, a Perrete y no sé por qué, a, al presionar la B, ha salido el disparo. Y bueno, vamos a, a buscar a nuestro nivel, nivel 5, que si fuera un diamante, ya lo vemos allí. Habríamos obtenido en esta sesión que llevo ya tres días aquí en, en Silver una doble pareja de diamantes, de ciervo mulo y muflón americano. Pero esperemos que no sea un troll, no cantemos victoria antes de tiempo. Y vamos a, a recoger nuestro trofeo, puesto que podría ser un, un troll y llevarnos un, un chasco. Vamos a hacer la torrete que, que busque, lo tenemos ahí enfrente. Pero bueno, que se vaya acostumbrando, ya lo tenemos aquí, lo recogemos y efectivamente un diamante, 166,30. La verdad es que esta zona de, de 12 batillos nunca me falta, es una de las mejores zonas que tiene sirve para cazar. Así que vamos a elogiar a, a, a Perrete, miramos por los primáticos y montaremos el vídeo. Esto es todo por hoy.